Nosotros tenemos distintas propuestas. A ver, hay propuestas que tienen que ver con lo urgente. Y hay propuestas que son prioritarias. Con lo urgente definitivamente tiene que ver con la con la educación, con la salud y con la seguridad. Tres cosas que funcionan mal en San Juan. En la educación estamos entre las tres provincias que peor calidad educativa tiene. No lo digo yo, lo dice el Observatorio Argentino de Educación. No puede ser que cuatro de cada diez chicos terminen el secundario tiempo y forma. Que solo una porción menor tenga los conocimientos básicos de matemática y lengua. Estamos en la tierra de Sarmiento, ¿eh? no estamos en cualquier tierra. En la salud, largas colas ¿eh? a la madrugada para que se vayan a, a sacar turno a las mujeres para sus hijos poder este, nada, tratarlo porque tienen alguna situación de enfermedad y muchas veces vemos la estructura y el contenido está vacío. Necesitamos generalmente, generar por supuesto, este, que, que eliminar mucha burocracia por parte de la salud, a veces tenés que operarte, tenés que esperar no sé cuántos meses por operarte, y la definitiva, te tenés que esperar porque la urgencia hace es que te tengas que operar. Y la seguridad, está, está a vida cuenta, la vemos todos los días, ¿quién no ha sufrido un hecho de seguridad? Por un par de zapatillas... Por, una, por un celular hasta te, te, te pueden quitar la vida. En mis tiempos le teníamos miedo al viejo a la bolsa, pero en estos tiempos hoy, lamentablemente lo digo con mucho dolor, por todos lados hay una situación de inseguridad que bastante ya no es una sensación.